Este 25 de mayo, en Rompiendo Paradigmas, celebramos el Día del Contador. En vivo nos acompaña todo el elenco profesional. Antonio Aranda, Martín Rojas Tamayo, Enrique Corona, Pepe Soto y Efraín Salvador Miramón. Aprende de una manera distinta y con mucho ánimo. Estaremos hablando sobre diversos temas contables y fiscales. Así que no te lo puedes perder, porque estamos a punto de comenzar. El lenguaje que vas a escuchar.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 Amigos de nuestras redes sociales, siempre bienvenidos a un Rompiendo Paradigma más Y bueno, pues el día de hoy en vivo desde el Hotel Ramada Aquí con mi estimado Martín Rojas Tamayo Mi estimado Pepe Soto, Enrique Corona, Efraín Salvador Y bueno, pues todos los invitados, que gracias, gracias por haber venido a este evento presencial de Rompiendo paradigmas. Les agradecemos en verdad que estén con nosotros a este público que está aquí Te doy la palabra Martín Bienvenidos por el 25 de mayo, día del Congreso. ¿Verdad? ¿Verdad? que sí? sí? Bienvenidos sean, vamos a romper un paradigma, algo diferente, como decía mi amigo, ¿cómo era? ¡La en vivo. Porque no es hecho un pequeño ni un se me olvidó algo por aquí. Pero bienvenido, vengan, ustedes saben romper un paradigma... Un lugar diferente, un lugar diferente, pero también te diviertes. Porque el tema también es relajarnos. Miércoles con el viento de la semana traemos mucho estrés y por eso te invitamos a estar con nosotros. Más de un lado, replica esta señal dile a tu abuelita que le diga a sus nietos que por favor nos vean rompidos para ti más. Mi estimado Efra, ¿cómo estás? Bienvenido a este de ay, Bye. Ay. Un vistazo, me quiero Martín, amigo, para ver que estar pues con ustedes, la energía luego ¿no? se siente, ¿no? Y pues me dijeron, va a haber una playera y pues ya la tenemos puesta. Dice, no puedo callar, tengo que estar. ¿No? Un pues, gusto, un gusto la para contigo, estar aquí con ustedes de manera presidencial ya después de casi dos años y algo sorprendente no nos conocíamos antes de la pandemia nos conocimos prácticamente durante la pandemia y bueno pues hoy se hace realidad que podemos estar compartiendo de manera presencial con todos ustedes o la congresal su adelante Enrique te... pues, qué sí. bueno que se sí. oh. hizo que tenemos muchas personas que llegaron con nosotros, la verdad, me sorprende, pero solo todo me congratula que teníamos tantos fans aquí presentes. Qué bueno que se hayan dado su regalo del Día del Contador, qué bueno. Y ahora quiero no pensar que, bueno, que, que no va a continuar con grande, pero porque bueno... Que, Muchas gracias a todos por acompañarnos, los que nos siguen siempre en redes, de verdad que rompiendo paradigmas siempre tratamos de hacer algo diferente a un nuevo estilo, a una forma de ver el tema, tanto fiscal, contable, seguridad, el que más nos llama la atención, pero sobre todo hoy que es un día tan especial porque es el día del contador, todos los colegas contadores no me dejarán mentir, el día de relajarnos, el día de disfrutar y de verdad sentimos orgullosos de lo que somos. Claro, también los que no se han acompañado por mi amigo Pepe Soto, bienvenido. Bueno, bueno, bueno, yo soy hablar de las de los lágrimas, porque me da mucho gusto ver a la gente que eh, hizo eco a la invitación que les hacemos, para venir un programa, un programa que es distinto, un programa que, que a través de los miércoles de la noche, pues trata, tratamos de, de a ustedes, cambiarles un poquito el, el panorama y ver que durante el, el transcurso de nuestras actividades, pues podemos platicarlo de una manera un poquito más, más informal, dejar el acartonamiento si ustedes recuerdan todos los programas que hemos tenido, pues a veces me ha tocado a mí terminando curso, inmediatamente ahí al ingeniero, pobre ingeniero Aero? la joda, te saludo ahí anda batallando, batallando porque nos entienden, nos tiene que engordar y de repente como que se, bueno. se va la señal eso pues es porque el ingeniero anda haciendo sus triques y manejes porque entramos un poquito después de que empieza el programa pues por, por nuestras mismas actividades y el hecho de que a pesar de eso nos integramos pues nos da un gusto ¿no? porque para ustedes es el programa está hecho para ustedes está pensado en ustedes y queremos que pasen ese momento agradable y esperemos, no, Emma, no, no esperemos, estamos seguros de que este programa va a ser también inolvidable para todos así que, contadores la porra los saluda también nos este pues cabe mencionar a la gente que nos está viendo por Facebook que bueno, pues, obviamente saben que viene de Uruguay, de Michoacán, saben que viene de Puebla desde Chihuahua lo trajimos, ¿no? Y bueno, también hay gente por aquí, público que nos comentaba, vienen de Oaxaca, ¿no? De qué otro Pero, lugar vienen? Eh, de Ciudad de México, obviamente Oaxaca, ¿no? alguien más eh, por el estado. estado de México. ¿no? Eh, bueno, sí, ya venían del estado de México, ya ya esos días. Entrando dentro del trabajo y entonces <risa> por eso no Que ¿Qué qué <risa> Por supuesto, pues, les agradecemos en verdad que estén aquí con nosotros el, el día de hoy, festejando, ¿no? festejando este, este, este día. Y bien, pues algunos temas que teníamos sobre la mesa, mi estimado Pepe, la PTU, que ha, que ha estado sonando bastante sobre, sobre ello, temas de defensa fiscal, mi estimado, normas de información financiera, agapes, ¿no?, agapes, y bueno, pues esto de la facturación eh, 4.0, del CFD 4.0, que por ahí mencionan que se va a septiembre. Vamos a ver. Ay, bar... madre, yo, yo estoy votando por eso. Yo voy a, la, a empezar mi encuesta porque la gente de, los, de las nóminas andamos muy estresados. Porque todo el mundo anda pidiendo la constancia la situación fiscal. Y, bueno, nada, nada más necesitamos el código postal. el, Oye, el... entonces, ¿para qué mandan a trabajador? No necesito la constancia. ¿Cómo no? Ese, ese dato viene ahí. Pero debo demandarlo sí, a él así en la FMI. Sí, ese es una, un documento personal. Yo, como empresa, no puedo hacer nada. A, acuérdense, muchachos, que la responsabilidad de los impuestos es personal. Que mi patrón me descuente, yo no hago nada, es otra cosa. Pero, final de cuentas, el FMT ya está, se dio cuenta de que ahí está en el mercado. El trabajador, ese es un gran, gran incentivo que los van a agarrar no sé si en el próximo año o en el 2024 ya se invitaron pero ya, se, ya supieron que muchos trabajadores que tienen varios empleos durante el año están obligados a presentar declaración anual. tienen que trabajar no hacen ninguno entonces a dónde va esto no soy mal pensado pero sí soy no tengo ¿cómo es el chiste no tengo pruebas, pero sí tengo en ellos. No estamos dudas, ¿sabes? La idea es que... Bueno, esto Entonces, eso es fácil. Vamos a obligar a los trabajadores a tener que presentar una declaración. La mayoría de ellos va a tener saldo a cargo. ¿Emergencia? ¿Cómo van a hacer los poros? Para o sea, tener mucha charla, eso sí. Prepararnos, ¿no? No, a lo ¿no? No, mejor que te tengamos máximo, a que me un video de para que presenten sus declaraciones. Eso. Se de imagina que no. <risa> ¿Sí? te sos con TikTok, mañana, ¿no? y ya estoy aquí con otro. que Aquí Que fíjate que eh, por ahí, eh, haciendo con un cliente una declaración porque le mandó la institución donde presta sus servicios, como como maestro y le mandó que ya habían pasado los 400 mil pesos tienen obviamente que presentar la declaración anual, sin embargo cuando la presentamos nos damos cuenta que hacia atrás ya tenía la obligación, es decir años anteriores también está obligada a presentarla, ya le aparece en su constancia de situación fiscal y tiene que presentar la patrimonial, sin embargo en la patrimonial que presentó porque obviamente es servidor público tienes que anexar inclusive la, la declaración fiscal, pero los años anteriores no lo había anexado cosa que también estaba obligado. ¿Por qué? Porque había pasado los 400 mil pesos. Y entonces te pregunta la, la patrimonial de, de Claranet, ¿ah, eh, ¿tienes la obligación de presentar tu declaración fiscal? Sí, no. En los demás en años puso no. ¿Qué crees? Que sí la tenía que presentar. Entonces, para términos de, de servidores públicos, también podría estar cayendo en un grave, grave problema, mi estimado Pepe, y creo que hay muchas personas que no saben que tenían que presentar declaración, que a lo mejor ya son servidores públicos que están dando este servicio, en la Declaranet le ponen no, no, y se pueden meter en un gran problema. Mis hijos. Oye, se pone bien chido cuando empiezas a revolver cuestiones fiscales con cuestiones de esto de Declaranet. te digo Se pone bien chido porque a mí me toca en el Estado que empiezan todos a platicar y empieza el propio gobierno estatal a querer capacitar a su gente y les dice, miren, todos presentan su declaración de impuestos... Pues sí, cuál es esa? La que les hace el contador en abril. Ah, muy bien. Entonces, póngale si le hicieron o no. Y cuando llegan tres, cuatro meses conmigo, y les digo, tienes que presentarla. No, contador, ¿cómo se te ocurre? Le digo, tú tienes dos patrones. No es cierto, contador. Ok, ¿tienes doble plaza? Sí, pues mira, una plaza es federal y otra es estatal. Así que son dos patrones, la CEP, gobierno del estado. Hay cantidad de personas que no hacen sus declaraciones y teniendo la obligación... Y esto que la declaración patrimonial está abriendo la caja de Pandora, muchísimos no lo hacen. ¿Pero qué crees que pasó en mi estado? Políticamente negociaron con los sindicatos y le hicieron simplificada. Es más simplificada que la que hacemos acá, ¿eh? Súper extra de simplificada cuatro o cinco datos, dos páginas y se acabó. ¿Qué está pasando? Que en realidad no están haciendo el trabajo como debe de ser y al último la información no le sirve a Hacienda. Así como... Supongo que aquí en el Estado de México sí lo están haciendo, pero en Michoacán ya, olvídate, la que conoces, la federal. Es una simplificada de dos, tres hojas. Un, un, un comentario. Por ahí se vicia el sonido porque creo que tenemos todos los micrófonos prendidos. Entonces, cuando hablemos, eh, lo, lo abre y, y el otro apaga, ¿va? Lo más encima dónde lo apago? No, no, pues ya valimos. ¿Dónde está la pila? <risa> y y a, todos los amigos, a todos los amigos de redes sociales, ¿ya, ya se arregló por ahí el problema? o qué, qué? Ah, Adelante, adelante. Tenemos comentarios en vivo. Eh? Sí. <risa> <risa> Live en vivo, por favor. <risa> pues también, este, tam, al respecto a que está diciendo justo eso de, de Caranet, yo tuve la experiencia de presentar algunas declaraciones patrimoniales de las personas que ni tienen fiel, ni siquiera sabían qué onda, Tuvo, tuvimos que hacer desde crear la contraseña, todo. Y te pasan tu, sus ingresos netos y rebasan medio. Dices, ¿y, ¿y tienes tu declaración? No, pues nunca la he presentado. Como que nunca me enteré cuánto empecé a ganar más o ni siquiera sé que tengo que presentarla anual pues, esto que estás declarando, no dudo ni tantito que va a formar paz, parte de una base de datos en el futuro. Y mire, como veo la caja de Pandora, hay gente que de pronto se quiere inventar deducciones. Le digo, porque una persona me decía, yo no gano tanto contador. Y me enseña su recibo. Le digo, sí, ¿por qué te descuentan pensión alimenticia, crédito Infonavit, este crédito de pensiones? Pues sí, por eso ganan muy poquito. Ah, entonces, en mi amor, ¿puedo deducir la pensión alimenticia? Yo conozco a alguien que sí. Le digo, No, mi amigo, no se puede meter eso en los hasta ese momento descubren ciertas particulares de su recibo de nómina, por ejemplo esa que usted dice, que casi siempre ven el neto, nunca ven lo que perciben las percepciones que son las que sirven de base, tanto para el declaranet como para este caso de las anuales una falta de educación también de las, de las personas, porque pues ellas piensan que tienen que presentar declaración cuando le regresan, solo para que le regresen impuesto, ¿no? La gran mayoría de los trabajadores eh, normales a pie, dice, yo presento declaración para que me regrese impuesto. Y entonces cuando tú le dices, oye, si pasas de 400, ¿tienes que presentar? No, usted es un contador malo, ¿no? Usted no sabe, ¿no? Usted lo que me quiere es cobrar. Y bueno, a todo esto, ¿cuánto me cobra? No, pues le cobro mil, dos mil pesos. No, es mucho. ¿Por qué? Si no me van a regresar impuesto contador, bueno, es su obligación, es de usted. Así es que preséntela. No, pues no la voy a presentar. El problema es que hemos venido con esta situación por muchos años, pero ahora que el gobierno empiece a sancionar a este tipo de personas, ahí sí vamos a entender. Y si algo, eh, vamos, caracteriza a este gobierno es que ha empezado a hacer en esta intención recaudatoria, recaudatoria, recaudatoria, ¿cómo también lo puede lograr? Bueno, pues ahí están los asalariados, ¿no? ¿A quién hay que sangrar más? Perdón con la palabra, ¿no? Pero ¿a quién, ¿a quién más le podemos sacar? Los asalariados serían muy interesantes, ¿no? Y sobre todo, mira, algo importante de la patrimonial. Cuando tú le dices a un trabajador común y corriente, te van a multar, como que la multa dice, pues no la pago, acabo no pago en Coppel, no pago en FAMSA, no pago tampoco, no pasa nada. Pero cuando le dices a un trabajador de gobierno, presenta la patrimonial o te quito la plaza, tiembla tiembla y la presenta. Así que es más, más delicado. Eh, licenciado, una pregunta. Entonces, volviendo a los recibos de nómina, ahorita el nuestro asesor nos pidió que cada trabajador anotara con puño y letra firmado su domicilio fiscal para poder llenar los FDIs. ¿Eso es suficiente o de plano tengo que mandarlos a que saquen su constancia de situación fiscal? Bueno, a eso, mi estimado Efra, el día de ayer en redes sociales, subió un link para revisar eh, de forma fácil el RFC y te dé lo que necesitas es el código postal. ¿Por qué? Si el código postal está mal, no te va a dejar timbrar el comprobante. Ese es el miedo, primer punto. Segundo, que te hagas acreedor a una multa porque tal vez el, el domicilio no es el que le corresponda. Nada más que ahí, paréntesis si lo hablamos en la mañana. ¿A quién le corresponde tener el, el domicilio de manera correcta? Al patrón. ¿O al trabajador? Al trabajador, ¿no? Entonces, ¿como por qué me sancionarías de una información que me está dando el trabajador? Yo nada más tengo que corroborar que puedo timbrar el, el comprobante fiscal 4.0. ¿no? Bueno, en este caso el de nómina, que es el 2.0 hoy en día? ¿1.2? 1.2. Vale, el CFDI, acuérdate que es la, el, el, el tronco común, sería, el, ahorita estamos con el 3.3 y ya el 4.0 eh, oficialmente a partir de julio, ¿verdad? ¿eh? Pero pues, podemos seguir timbrando con cualquiera de las dos versiones. El complemento de nómina sigue siendo el 1.2. Entonces, en, en, eh, compartieron esa, esta liga eh, de, de una página X. Yo no sé de dónde es. Averiguaron dónde es. Eh, es es una página que te está ofreciendo, que tú capturas. No sé, yo no he entrado. No la he visto. No tengo la, la menor intención porque la escaneé. Tengo por ahí un, una forma de ver unas... Las, la seguridad de las páginas. Entonces la escaneé y me salió un montón de me salió un montón de puntos malos, ¿no? Una calificación de seguridad de la A a la F. Esa página me salió la F y con un montón de threats, le llaman los ingenieros, son amenazas. Y dije, no, o sea, ¿para qué me arriesgo a entrar ahí? ¿Quién va a querer mi información? Nadie, ¿no? Pero de todas maneras, ¿para qué me arriesgo? Ya he padecido algunas ocasiones de virus informáticos y es, oh, es, es horrible que tengas que eh, eh, esas formatear, tu, no, esas no. formatear tu, tu, tu equipo no. para perder tu información. Bueno, ya aprendí eso, ya tengo toda mi información en, respaldada en servidores, entonces yo creo que ya no, no habré ningún problema. O sea, lo tengo no. en la nube, lo tengo en mi casa... La, la tengo la en la varios servidores, sus servidores. servidores, lo que dijo, eh, ah, sus servidores, servidor. ah, y además eh. Eh. Ah, okay. no. Max okay. Zuckerberg se queda. Sí, no, entonces. Sí. Eh, pero está interesante, o sea, si quieren utilizarla, cada, cada quien con el riesgo. Si quieren hacerlo, yo por mí no lo recomiendo, ya lo vi por mi parte Mis sí. usuarios y mis las redes por donde yo acostumbro deambular, ya les dije, ¿saben qué, yo no lo voy a usar. Pero cada alguien es libre, ¿no? Que alguien es libre sí. de usarlo. Te muestra la, la información, yo no sé cómo, cómo lo capturas, a ver... ¿captura capturas el RFC, inmediatamente te manda a la siguiente página y te aparece el código postal del trabajador. Uh -huh. Bueno no del trabajador, porque yo quise hacer pruebas con cualquier cristiano, no nomás asalariados, me uh -huh. de personas morales, y me da el código, pues usted le corresponde. Uh -huh. Entonces, los datos son fidedignos. Al parecer, al ah, parecer. Al parecer no la, a... la, la, la parte de la seguridad, sí, no sé, yo no sé de esas cosas, pero sí, los no datos sé. correctos. Algo, algo que me llena de dudas, si acabas de decir que no es seguro una página que, que, que no tiene los niveles de seguridad que, que, que tienen normalmente cuando compras eh, esta parte que conocen más los ingenieros, ¿no? Entonces, me dices que alguien construyó una página para ir sí. a la base de datos del SAT, que esa sí debería estar blindada, entrar ¿no? y sacar acu información. Acuérdate que hace dos, tres meses la señora Raquel dijo que les habían violentado. a mil usuarios, usuarios ¿no? a la página del SAT. Entonces, a alguien, yo creo que me, me imagino que de aquí soy. No, no, no, tía tía Raquel, Raquel, ahorita lo está, está haciendo así, gratis, ahorita lo está haciendo gratis, ¿No, no te está cobrando pero yo imagino que algo algo quiere, si le estás capturando tu RFC y te está arrojando, pues supuestamente un código postal real. O sea, algo algo hay por ahí detrás. Yo conozco también un, un sistema que te permite, de acuerdo con la información que ya capturaste, rastrear tu... La, pero es la, la propia base de edad, no, Me no, estoy hablando del... del de la base de datos de, de los trabajadores Porque ahorita se supone que, está, que están conciliados Entonces es una situación que es más más confiable Porque es con los con los FDIs 3.3 que ya, ya se hicieron hasta el mes de diciembre Entonces te ofrecen ese servicio de traerte la información que tenga el trabajador Pero de, su, de tus trabajadores nada más y con ese sistema particular. Pues, pues estaríamos hablando de, de vulnerabilidad del, del sistema. Para mí sí, para es? mí sí, pero si sí. cada quien ahorita? lo quiere sí, utilizar, sí. yo no sé. Pero soy... lo, que me, lo que comentó la contadora me llamó la atención, que le digan que con puño y letra le firmen el domicilio, eso desde mi perspectiva es una vacilada, sí. Sí, porque sí. lo que se busca es, el objetivo es que puedas timbrar el CFDI, ese es el objetivo. Y no timbra, porque cuando pones el código postal, vas a la base de datos del SAT y tiene otro inconsistencia. Va, va, ¿Va a votar? Pero no. De ahí surgió la necesidad de tener el, el código postal. Por eso se están pidiendo las constancias de situación fiscal, porque es un documento oficial Ajá. en donde viene plasmado el código postal. Este es el bueno, este es el que voy a alimentar el CFDI, ya hay match. Y es un tema nada más de sistema para poder timbrar, no, pero de ahí a lo que le dicen realmente no tiene. No, no le va a servir. Sí, es, efectivamente. En la práctica es inútil. Por, es por inútil. Aquí, por aquí Concepción quiere hacer una pregunta. Adelante, Concepción. Sí, buenas noches. Buenas noches. Felicidades a todos. Gracias. Gracias. Eh, Menos soy, soy espejo y me reflejo. Así que le cae a usted también la felicitación. Sí, definitivamente, contador. Es, es, es esta profesión de verdad. Yo caí por error en ella. <ríe> por error. Pedro. Se vale, señores, cállese. Déjela. Déjenme todo, la... en la cara, le gustó. Y de todos aprende, de todos aprende. <ríe> sí, pero, pero desde el segundo semestre yo empecé a amar la carrera. Y, y de ahí no la, no la he dejado. Tuve otra profesión que no tiene nada que ver con esto, pero este. Cuando me preguntan cuál te gusta más, pues las dos, porque las dos me gustaron, me costaron, pero definitivamente he aprendido a amar esta carrera. Y cada vez tengo más dudas. Como ahorita que estaba mencionando sobre la declaración patrimonial, eh, nosotros sí hicimos algunas, algunas declaraciones patrimoniales. Ma nosotros manejamos más que nada, bueno, mi hermana y yo, que somos un despacho Hola. contable Este. Eh, hicimos varias declaraciones patrimoniales, tenemos varios médicos, o nuestra cartera prácticamente son médicos trabajadores del IMSS y me surgió la duda ahorita que decían que había que anexar la declaración anual en ningún, bueno nosotros nunca vimos que nos pidieran la anexar la, la declaración este, anual sí, a parecer es en algunas entidades porque yo recuerdo allá por ejemplo en Chihuahua yo también fui funcionario de un municipio, presenté declaración patrimonial y nunca anexamos la, la federal. Ajá. Así que, pues, probablemente se por de México, Sí, en el caso del Estado de México, en el último apartado, te menciona. Eh, ¿Estás obligado a hacer declaración anual? Sí, no. Y, y sí te lo deja y te deja anexar el documento. Ah, ok, okay porque, no, bueno, nosotros hicimos solamente... De... Que hacen, perdón, el, convenio, el convenio que hace este la función pública federal con los estados. En ese, en ese sentido fue que, eh, que le piden entonces eh, anexar esta la declaración. Anual. Es muy probable, así es. Sí. Porque directamente en la página de, de Función Pública. Para federales, no está... para federales no estoy seguro. Pero para, en el caso de estatales, por ejemplo, ah, en el si Estado de toma, México, sí los convenios estoy seguro. De, de, por cada estado. Por es correcto. Público. Así es. Y también por, es. Este, por cada organismo. ¿no? Tiene su... Disculpe, ¿dónde presentó la patrimonial? En el portal de el estado o en el portal de la función no, en, pública en, en, en función pública de okay. Claranet. es que luego lo, los dos se, de llaman, de... Igual, se llaman igual se llaman igual en ah, el sí. mismo estado o sea haz de cuenta el estado de México y la federal hice una de la federal Secretaría de Economía no, por eso otro. no somos iguales tú eres Antonio Aranda y yo soy Antonio ah, y Soto es como le pongan al programa no sí. Sí. que al final lo, lo nombran igual declaranet con no, campos diferentes el declaranet federal al no es estoy seguro ahí sí te digo no estoy seguro pero en el, por ejemplo, en el Estado de México, ahí sí, te aseguro, te lo estaba solicitando. ¿Está obligado? Sí, no. Si está obligado, anéxela. Si no, U no te dejo pasar. ¿Ustedes están en, en qué entidad? Aquí en la, ¿La ciudad, ciudad, de de ciudad de México. Ah, en Ciudad de México. Aunque los, hay muchos clientes o hay clientes. Ah, de okay, que estados, tienen fuera. Pero uh -huh. todos se hicieron directamente en función pública porque no había sí, este. no okay. no ¿no hay porque, convenio. El federal, Inps no tiene convenio. Es el federal. Es que lo que pasa... Nos encanta estar de metiches en otros lados como contadores. Ya salió la declaración patrimonial. Y, y, y, y estamos en metidos en, decías en la mañana, eh, ley antilavado, estamos viendo la cuestión del Gafi, estamos viendo el impuesto sobre la renta, estamos viendo las cuestiones laborales, civiles, mercantiles, y hoy nos metimos a el Repse, y ya nos metemos con la cuestión de la declaración patrimonial, ¿no? Creo que eh, el sector o la población de cierta manera confía en el contador de que conoce sobre esos temas y se acerca con él. O sea, no he visto a un funcionario o a alguien, un servidor público, que se acerque con un abogado o con alguien de otra profesión para decirle, oye, realiza mi declaración patrimonial, ¿no? Como que al momento de, de señalar declaración, eso es chama del contador, ¿no? Automático, Entonces, hay que ver conta. en la cuestión de la declaración patrimonial, hay que ver quién va a ser el receptor de la información. Hay receptor como entidad federativa, derivado de los convenios, y hay receptor directo, que es en el caso de la función pública. Para el caso, por ejemplo, del seguro social, pues no está el convenio y vas directo a la, a la función pública. Y efectivamente ahí no te están pidiendo ni declaraciones, ni nada. Simplemente nada más llenas la declaración simplificada en el caso por el tipo de rango en el cual se encuentra el funcionario y son los datos que te van a pedir. En el caso de que existen los convenios, como los maestros, como otro tipo de instituciones, uh -huh. ahí sí eh, dependerá la entidad federativa cuáles son los requisitos que te pida y la documentación que tengas que anexar, porque la información ante quien la vas a rendir pues es totalmente distinta, ¿no? Pero pues se va mezclando con la parte fiscal, porque al final, por ejemplo, si en mi declaración anual del 2021 eh, yo compré un inmueble, eh, el congruente. La compra del inmueble yo no la declaro en mi anual, pero sí la tengo que presentar en mi patrimonial. ¿Sí? Y la pregunta que tal vez se diga a la autoridad es de dónde obtuviste los recursos para poder comprar este inmueble. Y a lo mejor el inmueble todavía lo sigo pagando. no Tengo un crédito hipotecario, lo hemos visto en algunas uh -huh. eh, noticias periodísticas. Y bueno, pues es simplemente la cuestión de aclarar, de tal manera que cuando vas a manifestar una situación en tu declaración patrimonial, volvemos a lo mismo, control interno, tener un soporte, aun cuando sea personal. ¿Para qué? Para poder acreditar la fuente de los recursos, de, las, de los bienes que estoy manifestando. Lo mismo, compraste un automóvil. ¿Y qué crees? Por aquí estoy cobrando por mi nómina como servidor público, pero también tengo del otro lado las tandas, ¿no? Y entonces de las tandas en efectivo fue que fui y compré mi vehículo y di el anticipo y el enganche de 100 mil, ¿no? Y ahora este, lo estoy pagando a crédito, pero como ya tengo automóvil, lo tengo que manifestar en mi declaración patrimonial. Y entonces vamos observando todavía más vínculos con las cuestiones. Pero, fiscal, hay, ¿no? hay uno que dice que, que su salario nada más subió 61 mil pesos este, este año y este, sus ingresos de un libro no, no los reportó, mm, ya sé qué va a pasar ¿verdad? nombres, nombres ¿Son? no quiero meter bueno, problemas ¿no? Oye, ahorita que mencionas eso, no sé, espero que no haya sido su caso, en Michoacán se corrió un rumor para los funcionarios estatales, donde, hablando específicamente del sector de los maestros decía el rumor si reportas otros ingresos adicionales a tu actividad no va a haber aumento a fin de año ya nos dijeron que no va a haber aumentos nada más meta la patrimonial lo de salarios, no metas nada más. Yo fui muy claro con ellos y les dije, no, señor, está patrimonial, hay un campo que dice otros ingresos y hay que reportarlos, pero los señores seguros dijeron, no, el sindicato dijo que no los metamos porque van a agarrarse ahí para no hacer aumentos. Al final de la historia, tanto las anuales de ISR como las patrimoniales, ¿quién firma? ¿Quién es el responsable de todo? El contribuyente. Así, así de simple. Oye, ¿También? este... Aquí saludos a mi cisterna que me está viendo, ella trabaja en el Inegi, está en la parte de, de recursos humanos del Inegi, y me dice, oye, en Declaranet, que es la plataforma del gobierno federal, sí se debe anexar la copia de la declaración del SAT. Ella ahorita anda metida en este rollo de las declaraciones de los este, chavos ah, del Inegi. Ahí, yo siempre he dicho, no te voy a decir sí o no, de algo que yo no he vivido la de Secretaría de Economía que presenté algunas, eh, la verdad no pasaban de, de los topes de 400 mil entonces, eh, ni tan siquiera me figuré en lo otro, porque ya vienen precargadas nada más, corroboras que están correctos los datos, enviar, no me preocupo de otra cosa, porque ah. ojo yo sí les pregunto, a ver, ¿tuviste otro ingreso? por ahí sí tuve una persona que tuvo un ingreso de un seguro, le cayeron un seguro de vida, bastante billete lo tuve obviamente que reportar y en su en su anual hubo la retención de otros ingresos entonces me decía, ¿puedo tener la devolución de estos ingresos? Ah, y aquí tendríamos lo que hablábamos del artículo 93, ¿no? Si es exento, entonces sí te voy a hacer, eh, voy a poder solicitar la devolución de ese ICR que te retuvo el banco por pagarte el seguro. Pero si no es exento, porque lamentablemente pues era su, su, su pareja concubina, ¿no? Si tú puedes acreditar el concubinato, lo, lo mencionábamos, para términos civiles, la tengo porque entonces voy a pedirle que es un buen dinero, voy a pedirle que me, la, que me, que me regrese ese, ese pago que hizo el banco al SAR. Pero si no puedes acreditarlo, lo perdimos. Pero ahí sí tuve que ponerlo. Fueron de los casos que tuve en, la, en federal, yo la verdad les voy a ser sincero, no tuve que presentar que haya eh, tenido que eh, mandar la anual. En las estatales, que en el caso del Estado de México sí me tocaron algunas, y esa sí me mencionaba, ¿no? de manera automática. No lo sé, si tu amiga aquí nos, nos, nos menciona que en el federal sí, pues habría que analizarlo, habría que meterse, ¿no? Este, sí, pero en ningún, campo, en ningún campo lo pide, le digo, le hicimos como 20, como 20 patrimoniales y en ningún momento nos pidió, pero todas fueron federales ¿no? y, y simplificada y, ¿no? es decir sí, con de, tres anexos de modificación más, ¿no? ajá. de modificación ¿Por qué? porque Solo una fue completa de los jefes de departamento hacia, hacia arriba, arriba, ya se amplían toda una serie de sí, campos adicionales los que son de jefe de departamento de trabajo creo que nada más dos tres anexos son los que sí nosotros solo presentamos de modificación una solamente de, de inicio o sea que sí tuvimos que dar toda la, la información que solicitan y digamos una estatal que fue eh, para la Ciudad de México, de un trabajador que, que trabaja en, en la Secretaría de Salud, pero en ninguna de las dos formas nos pidió la la, este, la declaración anual, aunque ahí sí, un poco confuso, porque el video o la información que, que pone la función nos dice que los ingresos... este anuales menos las retenciones son lo que se tiene que poner ahí y finalmente la declaración anual pues tú tienes el, el anual el acento y los acumulables no que al final pues son la resta de cada uno si ahí es un poco confuso dices a cuál le resto a las acumulables al anual ¿No? porque finalmente el videito que ellos sacan cada año porque este es el tercer año que las hacemos nosotros este Sacan, sacan eso, ¿no? El ingreso anual menos la retención y eso es lo que pones en, en este espacio. Pues entonces ya, ya generaste esa idea para un curso para aquí, para declarar sí, sí, sí, ya de, de, de, de, de luego ya ¿no? para el próximo año ¿Por qué? tenemos porque, declaración porque ya, patrimonial. Porque, Pero, porque viene mayor. la cuestión, por ejemplo, ¿te devolvieron impuestos sobre la renta el año pasado? se informa uno en la declaración patrimonial, ¿no? Eso es no ingreso. ¿no? O sea, y eso no dice FDI. Correcto. De eso no hay una hay... cuestión que haya pasado por el patrón y este timbrado. Y entró o el dinero a tu banco, ¿no? Una de 20 mil, 30 mil, 50 mil pesos o lo, la cantidad que bien haya punto. sido. Pero entonces no solamente basarnos, como bien comentas, en la cuestión de los FDIs, sino también ver alrededor de lo que está obteniendo de ingresos, pues el servidor público, ¿no? Entonces, esa perspectiva es lo que nos va a dar cómo soportar nuestra declaración. Es que uno, uno de los problemas que, que a veces se tiene, que no le preguntamos si tiene otro tipo de ingresos, si tal vez se dedica, no sé, a otra cosa afuera, que sí te lo pide la patrimonial. De hecho, la patrimonial te dice, oye, te, eh, das, en el caso de los profesionistas, asesoría afuera, ¿cuáles son tus principales clientes? Y te empieza ahí a solicitar información. Ponle eh, tú que eso bueno, pues los solventes, pero a veces tienes ingresos de otras fuentes y no los declaras. Y ese es un grave problema también para la patrimonial, porque eh, en caso de que vaya subiendo lo que ahorita dices... Oh, dijo Kike, only fans, o sea oh, oh, el, el OnlyFans, ¿no? Sí, por supuesto. No, en el caso que te avientes a la grande y, y, y llegue, ya saben, como, como en la ley de Herodes y te digan, hoy te toca, ¿no? T toma este, este dije y, y, y vas como diputado. En ese momento cuando lo suben es cuando les tiran, ¿no? Por las patrimoniales anteriores. Esto no lo de, no lo dijo el diputado esto y les empiezan a pegar por ahí, ¿no? ¿verdad? Exacto. pedir los estados de cuenta bancarios? Yo, yo tengo dos que son diputados y efectivamente yo sí les pido sus estados de cuenta bancarios. Le digo mira si tú me quieres hacer papel de trabajo no me des tus estados de cuenta pero necesito que me pongas todo los lo que te ingresa. ¿Cómo le haces? No sé. Pues terminan dándome los estados de cuenta. Porque sí, y ahí sí me piden la declaración anual. Pero yo creo que es por lo que dicen que a cierto razón. nivel ya hay, hay, es otro. Hay ruin. una razón, perdón que te interrumpa. Hay una razón de por qué se hace la declaración patrimonial. O sea, así como nosotros sabemos que la declaración anual tiene como función declarar todos los ingresos y pagar el impuesto sobre la renta, etcétera, Hay una razón de la declaración patrimonial. En mi opinión, ¿la razón cuál sería? De que el servidor público está obteniendo ingresos del erario. Al final, esos ingresos del erario, pues en qué los está, digamos, de cierta manera está gastando, lo está invirtiendo. De tal manera que cuando existe una discrepancia patrimonial, ya no una cuestión fiscal, una discrepancia patrimonial en función del salario que aparentemente se te está pagando y los bienes que tienes en función de ese salario, desperta la sospecha, ¿no? quién más, aparte del dinero del Estado, que es de todos los contribuyentes que están recibiendo ellos en qué otra situación te encuentras metido que a lo mejor te descuidas de este, de este tema ¿no? y es donde viene la cuestión del peculado corrupción, etcétera, otro tipo de tema ¿no? No, eso ya o sea, se era acabó y, y, y. Ah, eran otros, otros sexenios no? ¿estás sí, sí, confundido? allá había más peculado así es, ahí sí eh, peculaban hay, hay algo que yo eh, preguntaría por ejemplo, de este tipo de clientes que son muy interesantes y quisquillosos, tienen contrato de prestación de servicio. ¿No? El, el, esta confidencialidad. ¿sí? Digo, porque hemos sabido que la típica que digan es que el contador hizo mal mis declaraciones, hablando también los políticos. Salió no hace mucho por ahí un personaje, ¿no? Que, que dijo que los contadores eran esto, eran el otro, que porque, etc. Sí, y corría qué? muy bonito los 400 metros. Ah, exactamente, corría muy bonito. Pobre amigo. Entonces, sí, por eso la importancia del contrato de prestación de servicios, porque hay que delegar responsabilidades. Digo, ahora todos vamos a salir en redes sociales nuestra foto, así el contador de. ¿eh? ¿Saludamos? Porque no sí, hemos saludo. saludado a... Sí, fíjense que no hemos saludado aquí a las redes sociales, Esteban Elizalde, le mandamos un, un abrazo, qué mal que no estuvo aquí con nosotros qué gacho, qué gacho. Eh, Mi estimado Mario Alejo, allá en el Palenque Chiapas, en la chingada se llama? ¿Se llama? Sí, sí. Eh. Guillermo Lugo por aquí nos manda también un saludo, Georgina Nugaray, que siempre está con nosotros, y Ofelia Ortiz también nos manda por aquí algunos saludos que son los que alcanzo a ver, perdón, si por ahí se me perdieron algunos Yo ah, localizo eh. a Elvia Guerrero a Lucas Díaz, Díaz. Pedro Rodríguez, Marisela Tamayo. ¿Tamayo? ¿Es mi hermano. ¿Es tu hermana? No. Ah, tu por, porra también. Un saludo. No, solo tú subes el rating. Sí. Ah, bueno. <risa> <risa> eh, Lisa Ramales también, saludos. Con los que también alcanzo a ver. Bueno, pues aquí nos mandan saludos en las redes sociales. Y bueno, pues eh, creo que íbamos a hablar. Uno de los temas. Que ya pasa. que Pepe, trae el micro. A ver, Pepe, ¿qué onda con la PTU? ¿Hay que pagar el 10% o menos del 10% o más del de 10%? Yo quiero hablar de la PTU. ¿O no les pagamos? ¿No les pagamos? Fíjate que estamos lo viendo los trabajadores de aquel ¿sabes? lado. ¿eh? Acá tenemos compañeros que ya no la PTU. Oye, David, ¿le pagamos o no le pagamos a la PTU? Ah, ah, ah, depende. Ah, depende. Ah, ah, ah. Él está de mi, de mi lado. Él, él vino de mi lado. Él vino de mi lado. No sé a ver, que, que participen hay, hay en que las pérdidas. Vino, no sí, aquí no se trata de que trabajes bien o mal, David. Va, va, ¿Eh? va, va que también participen ¿Es que en las pérdidas? pérdidas. Que también participen en las pérdidas. Claro, eso debería. Ah, pues. Eso ah. También se hacer. Eso lo estás viendo desde el punto de vista empresarial, ¿verdad? Sí. <risa> bueno, ese es un derecho lo veo como constitucional. Participar de las utilidades está en el artículo 123, creo que la fracción 9 Entonces desde ahí partimos ¿Qué dice la constitución? Que el trabajador tiene el derecho de participar de las utilidades ¿Pero ahí no dice cuánto? No lo dice exactamente, pero eh, con base en la ley reglamentaria Ahí ya se establece que sea el 10%, 10% Entonces partimos de ahí partimos de ahí, ahora bien la opinión que siempre les he mencionado es repartan lo que ustedes declararon, si tú en tu declaración anual estableciste que ibas a repartir 100 mil pesos, porque esa fue tu utilidad a repartir a los trabajadores vaya, reparte los 100 mil pesos porque la fracción 8 te permite toparla es cierto, está, está en la ley pero Iríamos en contra del sentido constitucional de repartir la totalidad de la utilidad original. Mi opinión muy personal es no las topes. No las topes. Y si ya lo declaraste, ¿para qué te metes en broncas de que el, el famoso remanente es que me va a quedar? Si de esos 100 mil pesos con los topes voy a repartir 80 si tú le dices al empresario, el empresario con los ojos cerrados te va a decir reparte 80 todos, todos no hay uno que no te vaya a decir que no excepto yo pero como yo no tengo trabajadores ya salió ya me salvé ahí como no me afecta ¿Cuándo? pero yo, yo también fui trabajador muchos años fui trabajador y, y supe de que las empresas les iba bien, les Hoy iba mal. Toquero. Y pues, ahora ahora me toca estar también del otro lado. Yo también tuve mis trabajadores. Bueno, no eran trabajadores por ser empresarios. Era, era, ¿Pero no sería ilegal darles no? más dinero de lo que dice el propio cálculo? ¿Mandé? ¿No sería ilegal, contrario a la ley, darles más dinero de lo que dice el propio no, cálculo? Por eso, por eso yo, te, yo estoy partiendo de que, ya declaraste esos 100 mil pesos. Ok, pero la ley no, no. me obligó a hacer el cálculo y en vez de 100 son 80. Exacto. Perfecto, yo quiero darles 80 porque la ley me dice darles sí, 80. Y, es, y está totalmente permitido. Yo yo, yo, yo, yo, comento ahí, un poquito de... yo, comento ahí que, a no ser que piensen diferente, pero esa fracción nació muerta. O sea, <risa> es, es una la, fracción nació muerta porque absurda. La esencia misma de dar participación de los trabajadores en las utilidades... Eh, es, es equilibrar la riqueza es darle una parte de lo que el trabajador ha hecho dentro bueno. y la, en la creación de la riqueza Entonces, también el 10% es una miseria tampoco también eres ya? romántico no, ya se quiere ir al comunismo este cuate ya, ya, el, el, el que no da propina ni 10% dice que el 10% es poco <ríe> carajo también a él lo vas a mandar. <risa> si no le das al bien, le viene y ya estás diciendo <risa> que el 10% es poco. Fíjate, Pepe, hay empresas que tienen poco personal, que son muy rentables, que generan muy buena utilidad, sí, y que okay. ahora resulta que la PTU corresponde a tres o seis meses de pago de sueldo. Ya no hay proporcionalidad, ¿no? No hay. Entonces, Así. yo creo que por ahí vino este límite, ¿no? Para algunos. Sí, para algunos. Que afectó parejo a todos. Fíjate que quien negoció eso fueron los grandes empresarios Correcto. que resultaron afectados por la desaparición del outsourcing un negocio que debía haber desaparecido c y aún así les dieron esa prerrogativa pero bueno todos los demás empezaron a agarrarse de ahí. muchas empresas oye ¿qué, qué, qué espanto que hay muchas empresas en el 2021 tuvieron unas utilidades espectaculares que son las que están protestando que son las que están diciendo y yo quiero repartir los 80. ¿Sabes también quién está reclamando? Los propios trabajadores. Estoy haciendo yo un cálculo de una empresa. ¿Cuál es el detalle? Generalmente, un trabajador cuando va a cobrar, voltea alrededor y se ve, ¿cuánto gana aquel? ¿Cuánto gana aquel? ¿Cuánto gana aquel? Entonces, en el momento que esta persona llega y ve su recibo y ve que el que estuvo siete meses, ni siquiera el año completo, va ganar lo mismo que él, oye, ¿por qué? Porque la ley me dice que yo no más puedo pagar esto, no más. Y es tan difícil para entender que, oye, si siempre gano lo mismo, ¿por qué este miserable que tiene siete meses gana lo mismo ahora, que yo? Ahora Pero sí, eso es egoísmo. Es Aquí te importa que gane el otro, tú te ganas lo tuyo te lo tuyo. Bueno, ¿Qué pasa con las utilidades eh, cuando unos, tus trabajadores que tienen eh, el, la misma categoría, el mismo sueldo, y que te protestan porque el compadre va a sacar más utilidades que yo? Sí, pero cuando le explicas que es derivado de sus, sus días trabajados, del salario percibido, entonces lo entienden, ahí sí, lo entienden, pero cuando sí vale llegan entender. al momento de que, oye, ¿sabes qué? Es que de todas maneras, ahora, ahora te lo voy a topar, caray, o sea, va a ser, si es un agarrón fuerte... Y hemos, bueno, yo he sabido de sindicatos eh, Exactamente la loquilla. que no lo han permitido. Ya fue la, eh, un sindicato fuerte. Eh, hay un presidente por ahí con la Secretaría de Transparencia sí. Social y echó para atrás. Eh, eso es, una, es un precedente que seguramente va a mover eh, esto a las empresas. Eh, no va a tener, vamos, es una fracción que nació muerta. Para el próximo año se murió. Eh. No, ojalá, no, no, ojalá, no, ojalá no, te derogue. Pero una duda, ha venido... una duda de la, de las que tenían varios era, ¿y qué re, y cómo registro contablemente eso que me quedó? Eso que no, no voy eso a entregar. Que... Acuérdese que es... No, no es que no va a entregar. No, que... Es que no... Porque, ojo, no, no tiene obligación no tiene de pagar. No tiene obligación. El, la no entregada, esa sí la voy a sumar al, al próximo no, año, no de es acuerdo? El, es, es que no legalmente la no entregada es el que es el trabajador no va a no cobrada, bueno, sí, sí. sí. Es que lo ves desde el patrón, no entregada te decir. Sí, volcés. no entregada. <risa> o cobrada. <risa> hablamos, de sí, cobra. hablamos de lo mismo. Hablamos de lo mismo, exacto. Pero no es lo mismo. <risa> Pero mi encima, encima, Martín, ahí, ¿qué pasa? ¿Cómo registrar esa incoherencia? Fíjate en ese tema, si quieres, primero tocamos, ya hemos platicado Efra y yo sobre ese tema, el famoso excedente, ¿no? Como decíamos en la mañana... ¿Qué nombre le ponemos. ¿Cómo nos encanta ponerle nombre a las cosas, verdad? Que la provisión, que le exceden, todo debe tener un bendito nombre. Yo nada más les pongo un contexto de las normas. Yo ahorita platicamos con Efra porque me encantó lo que me dijo eh, en la mañana. Un análisis. Porque es muy simplista el análisis que hacemos. No lo pago, cancelalo, otros ingresos. Tengo un pasivo, lo registro a diciembre porque estoy registrando el 10% que dice Pepe que hay que entregar. Llegamos en mayo, lo, viene el anual, viene mayo y resulta que no hay que pagar los 100, hay que pagar los 80. Por lo tanto, los 20 no tengo obligación de pagar, ¿estamos de acuerdo? Uh -huh. Aunque hay ciertos criterios por ahí que dale un bono y no sé qué. No, no, absurdo, absurdo. No, entramos en absurdos. Oye, llego a la conclusión que yo estoy, yo ya pagué 80, ya los muchachos ya le pagaron y contablemente me quedó un piquito. Uh -huh. Y no estoy obligado a pagarlo, y mucho menos a revolverlo en la bolsita para el próximo año, que por ahí salió una... ¿Otro? otro que se las fuma. Este, la pregunta es, cuando tú tienes un pasivo y no lo quieres ahí, lo cancelas, cargas ahí de manera natural, tu mente dice otro ingreso. Yo me voy en contexto general para que analicemos. A ver, un pasivo, de acuerdo a las normas de información financiera, es aquel que viene del pasado, su origen tiene en el pasado tienes presente la obligación de pagar a futuro. Esa es la definición general de un pasivo. Un evento que ocurrió en el pasado, tienes la obligación hoy de pagarla a futuro. Si esos 20 ya dijiste que no la vas a pagar, ¿tienen naturaleza de pasivo o no? Entonces, desde origen, igual que la fracción octava, está muerto. No debiste haberlo registrado. Y en materia financiera, el cambio fue en abril. 23 de abril, si no mal recuerdo. Después, el organismo que regula la normativa financiera en junio se reunió en un reporte técnico, dice, casi, casi pone lo mismo que la fracción octava, vas a pagar esto. Y lo que vas a pagar, es tu pasivo y tan, tan. En septiembre de 2021. Es decir, a diciembre de 2021 yo ya tengo la regla contable de qué tengo que hacer ¿Qué es lo que nos ocurrió? Y a veces lo que decimos somos muy literales y a veces cronológicos. Es que yo a diciembre no sabía cuánto iba a pagar. Sí y no. Porque si es que en mayo me enteré cuánto iba a pagar por persona. Pero la ley ya estaba desde diciembre. El problema es que nos basamos en los momentos que las leyes nos establecen para determinar efectos que afectan a las entidades en un registro contable. Esa sería una limitante. Bueno... Dígame, ¿quién hizo eso? ¿Quién hizo la distribución en enero para poder cerrar cifras en enero? Nadie, ¿verdad? Entonces todos tenemos un pasivo que posiblemente, más bien ya, ahorita definimos, que no se va a pagar. La respuesta es, ¿qué hago con él? Yo le decía a Efra, oye, de acuerdo a las normas de información financiera, la regla es, registra lo que pagas. No cumpliste con esto, registraste más... Técnicamente es un error contable que tienes que corregir en el año en que ocurrió. La palabra error suena muy fea, ¿están de acuerdo? Intencionalmente yo hice malas cosas y me hice mal mi chamba. Ese no es el objetivo de la terminología. ¿No debía haber existido el pasivo? No. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Quítalo. Regrésalo. Exactamente. Entonces, una de las tendencias es, yo les digo... La normativa financiera se rige en los estados financieros. ¿Ya presentaste información a alguien? No. Entonces haz de cuenta que estás en la auditoría. ¿Qué hacemos en la auditoría? Ajustes. Mete el ajuste de auditoría, te regresas al 2021. Estoy en mayo 2022. Te regresas a tu cuenta 2021, corriges ese pasivo, el gasto, cierras 2021, recorres cifras y hasta mayo 2022. Eso hacemos como cualquier corrección por ajuste, ¿no? Haz lo mismo. Oye, ¿qué pasa si ya presenté estados financieros? Porque en abril debieron haber sido autorizados por la Asamblea de Accionistas, de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿no? Oye, si el patrón se raja y dice que sí quiere dar los 20. ¿Las quiere dar? Eh, perdón, que se quiere dar los 20 ah, mil pesos que faltaban ahí. Bueno, sí, hay casos, ¿no? Me decían de la minera de Cananea, se puso el sindicato y le tienen que pagar el 10%, ¿no? Me decía un abogado laboralista, ¿sabes qué? Ya hicieron paro. O me pagas el, lo que dice el 10% o te detengo. ¿Qué sale más caro? ¿Es excedente o detener el movimiento de una empresa un día? Ahora, una pregunta. Si ese excedente se queda, ¿lo vas a regresar? ¿A dónde lo regresas? De donde salió, ¿no? De la utilidad. Correcto. Más ah. bien disminuí la utilidad. Ok, lo regresas a... a... Bien, es okay. tu gasto. Ok, la pregunta sería, Efra... Podemos repartirnos entonces esos, eh, ese dinero eh, como accionistas, no pensemos del lado del empresario. Ahora, no lo repartí, ya lo tengo. Se, se supone que con base a lo que acaba de decir, lo tengo en la bolsa del accionista. ¿Puedo eh, dármelo como dividendo? Esa sería la pregunta. Jurídicamente, sí, no habría ningún problema. Perdón, perdón. Aquí, aquí nada más imagínate cómo se va a sentir un trabajador <risa> sabiendo que lo que era de PTU de ese 10%. <risa> Ah, se esos, los eh? ¿Eh? Muchachos, tomen nota Ahí eh? conocemos un abogado Fíjese, perdón más, El tema, la pregunta surgió por en redes sociales que me encantó Oye, la PTO Fue el, el artículo 10 de renta, ¿no? Fracción octava, 127, el F de trabajo es menor La diferencia le llamamos excedente Oye, es excedente que no le doy a los trabajadores se, los lleva, se lo puede llevar el accionista por utilidades. ¿Ustedes qué opinan? ¿Suena gacho? Carlos. Sí. ¿Su utilidad? ¿Sí? ¿Va a incrementar tu utilidad? ¿Sí? sí Oye, pues en este entonces todo, un cambio sí. en la ley para el trabajo permite al accionista llevarse lana y no... Quitársela al trabajador y llevársela a él. Uh -huh. En pues el fondo así lo podríamos ver como... Que un, que un, un sentido un social, social, sí. Un buen abogado laboral nos va a tumbar ese sí. artículo. Un buen abogado laboral. Eso, pero sí, yo estamos esperando lo que dijo Toño. El año, el año que entra ese, esa fracción será derogada. Sí, va a haber mucha inconformidad. Está habiendo mucha inconformidad. Sindicatos es que hay poderosos ya. Es que el tema está como lo comenta Pepe. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Aplicar la ley. La PTU resultó en 100. La ley dice que 80. Ah, bueno, pues repartamos los 80 y estamos cumpliendo con qué? Sí, con la ley. La ley. Sí. Pero lo que no evaluamos algunas ocasiones son los riesgos a los cuales nos vamos a enfrentar por el cumplimiento de la ley. ¿Cuáles serían esos riesgos? No son riesgos jurídicos, son riesgos del ambiente laboral. O después de que los trabajadores decidan no estar con nosotros, puede que haya demandas laborales. En las cuales van a señalar, oye, no estoy de acuerdo con el tema, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, decíamos, decía bien Martín, evaluar estos 20, ¿qué tanto me conviene poder repartirlos para generar, aprovechar? Porque así como pueden haber situaciones de riesgo, también pueden haber ventajas. Fíjate, aquí Pero minimiza ventajas. ese riesgo dándole formalidad al asunto. ¿Cuántas empresas que reparten utilidades hacen la comisión? Constituyen la comisión desde ahí. O sea. Aquí le hay una pregunta: ¿Cuándo le dieron sus utilidades? Nos dijo el 2: el el ¿Cómo lo hizo sentir eso? Como niño, con juguetes. ¿no? Claro, Los basados que, es, que, que es una empresa que hace feliz a sus Por trabajadores. Exacto, ¿no? Pásale idea. el micro, porfa, no sean malos para que allá en redes sociales ent le pueden ent escuchar. Entre una empresa que entregue la totalidad de las utilidades y una empresa que, que no no lo haga. entregue el límite con cuál te quedarías como trabajador exacto, cuál, sería, sea, cuál ahí, sería tu sentimiento ahí está no, adelante, no. Adelante. y de hecho este año nos la dieron en abril, pero el año pasado nos la dieron en marzo abril y mayo, o sea nos, dieron, nos la dieron en tres partes Tres partes. la verdad es que la compañía generó bastante utilidad en el 2020 que fue a partir del 2021 y entonces nos bueno, la pagaron en tres partes okay. desde marzo Marzo. Marzo sí. Oye, ¿te la dieron completa o rasurada? <risa> no, yo creo que completa. Bien, encima, <risa> si Carlos, iba a, a, iba a comentar, comentar algo. A ¿sí? Le quitamos el micrófono. Adelante. Sí, pues eh, conforme a lo que se está tratando de una armonización entre la parte constitucional, la parte de la ley federal de trabajo y la parte fiscal, si nos... Si relacionamos a, a, mí, a mí, digamos, el impacto fiscal, que es el que el que me puse a analizar en algún momento, digo, pues, eh, está relacionado con el artículo 123, porque el artículo 9, donde se incorporó el cálculo de la PTU, nos nos, rem, nos remonta al 123, ¿no? Y nos dice que para efectos de la base gravable a que se refiere el artículo 123, apartado a fracción, no me acuerdo cuál, este... Eh, se calculará atendiendo a, a, prácticamente a la utilidad fiscal por el porcentaje del 10%, que es el que me dice la Federal del Trabajo, ¿no? En materia fiscal, al, al adicionar esta parte del, di, del dividendo, y el dividendo recordemos que se determina de acuerdo a una utilidad contable, no de acuerdo a una utilidad fiscal, la parte de la Cufuña es para efectos de no pago de un impuesto porque ya pagó. Entonces... La parte de la utilidad contable, al haber, eh, yo, yo ahí en uno de los, de los comentarios que ponía el maestro Martín, ahí en, en, el, en Facebook, le decía yo, pues es una corrección retrospectiva de errores, como lo maneja la norma de información financiera. Al haber una corre, corrección retrospectiva, entonces tendríamos que afectar la utilidad. Al afectar la utilidad, vamos a afectar la, la utilidad distribuible, como tal, la utilidad contable nos vamos a la parte fiscal, al ya tener una base de reparto de dividendo, lo único que tendría que analizar es si esa utilidad contable me alcanza la Cufin para efectos del reparto, ¿no? Ya la parte social, la parte de la inconformidad del trabajador, pues yo creo que eso ya va a salir después, ¿no? Armonizado, considero yo que está, armonizado la constitución, ley federal. Armonizado sí. el <risa> Volvamos al romanticismo, mi querido Carlos. Porque son, son momentos. Ahorita usted como, como fiscalista, como contador de la empresa, lo está viendo con los números fríos. Y el empresario tiene que ver todo el entorno global, el impacto que le va a causar en su productividad, el hecho de que la comisión mixta acepte toparla la utilidad. El impacto laboral va a ser inmediato. Ya cuando menos los grandes sindicatos no se dejaron con esa tendencia los demás van a ir atrás de ellos entonces por eso tenemos la esperanza de que el próximo año en esta fracción que valió Papuro sorbete pero bueno, México está maniatado por sus políticos y en la medida que tengamos y sigamos padeciendo de esos políticos que no es exclusivo de México vemos comentarios en varios países están igual o peor que aquí Mientras sigamos padeciendo de esta clase política, vamos a estar tener que meter parches a, a todos estos eh, manejos que absurdos que desde un principio no debieron haber sucedido. Por ahí también la famosa autoridad del trabajo, el español que nos tocó que estaba... hijo de su...? Oye. También lo odio. Qué bárbaros, ¿no? La opinión, lo... oye, ¿qué hacemos con los promedios de los tres meses? Porque tengo trabajadores que tienen los siete meses, ¿qué le voy a promediar al desgraciado si no tiene promedio? Ya sacaron sus reglas, ya ¿las vieron? Por sus, sus reglas en que, no, es que no vas a promediar al trabajador, vas a promediar, ¡vas a promediar al puesto. ¿Cómo fregados voy a promediar al puesto si el compadre y yo que ganamos lo mismo, ¿Él sacó más que yo? ¿A cuál puesto vamos a promediar? ¿Al de él o al mío? ¡Hijo de <risa> <risa> me, <risa> me, <risa> me llevo esa pregunta. <risa> o sea, si si, si está, me está lo está permite, ¿eh? aportar a, a lo que comenta el contador Carlos. Eh, en el sentido de hacer esta corrección, vas a modificar la utilidad contable. Sí, pero no pierdes de vista que la Ley General de Sociedades Mercantiles también señala que hay que hacer una reserva legal. Sobre esas utilidades. Entonces tú ya habías calculado una reserva legal. Ahora esa reserva legal nuevamente también hay que modificarla. Tal vez en otra asamblea, ¿no? ¿De qué se tratan las asambleas? Al final de aprobar los estados financieros. Dice el maestro Martín, ¿qué va a pasar con lo que aprobaron? ¿Sí? Perdón, perdón. Me quedé pensando. Eh, hay una reunión de socios, asamblea de socios y accionistas... ...que aprobaron algo que ahorita estamos diciendo que van a tener que darle para atrás. Se va a ocupar otra asamblea. A otra asamblea. Todo mundo tiene que parcharle y ya se dieron cuenta. Porque vamos a tener que señalar en las notas a los estados financieros y en la asamblea... ...la razón por la cual nos estamos reuniendo y volver a hacer esa aprobación. Digo, si se deja en el pasivo, lo que comentábamos en la mañana, mi querido Martín. El excedente. Si se deja en el pasivo, en el excedente, se queda en el pasivo... ¿no jugará para el ajuste anual por inflación? Es otro tema ¿Qué más es? que, que, que tiene que ver ahí con, con esa situación. Entonces, si nada más nos abocamos a la cuestión laboral... ¿Y, y eso que hoy no fumó. Eh, eh, no sé qué le pusieron. No sé qué le pusieron a la, a la bebida espirituosa. Pero este, son temas que se van vinculando de tal manera que cuando el empresario tiene que tomar una decisión, no so, que muchas veces lo toman en función de vamos a ahorrarnos tanto en el pago de la PTU uh -huh. y no evaluamos consecuencias que puedan tener a futuro uh -huh. y estamos cumpliendo con la ley y eso no, no es un problema pero el sentir de mis trabajadores, la forma en la que se está este, contemplando ellos, ellos, mis trabajadores no nada más me escuchan a mí escuchan a sus hermanas a sus compadres, a claro. sus amigos están en las fiestas ¿Y cuánto te pagaron de PTU? ¿Y cómo te fue a ti? Y entonces empieza toda esta situación. Al final, yo también espero que haya un cambio, que haya una reforma en esa fracción que hoy nos está causando tantos dolores de cabeza su aplicación en el ámbito laboral, en el ámbito operativo, en el ámbito fiscal, en el ámbito contable, para decir cómo vamos a corregir todo eso. Si, si viene la reforma, ojalá y se dé, porque el descontento de, de, de los trabajadores... Bueno, pues la eliminen. La eliminen, regresemos a donde estábamos. Ya los trabajadores tenían esa situación. El otro problema que se mezcla con la seguridad social, que se mezcla con, con el factor de integración, viene a ser si reparto ese excedente, si esos 20 los reparto, bueno, si vamos. forman base del salario base de cotización, o si lo vamos a defender señalando, pues se trata de la PTU del 10%. Va a ser un tema bastante interesante en materia de, de seguridad social. Porque seguramente el instituto va a señalar, ¿no? Para mí PTU es el límite. Sí, me conviene. Si tú diste más, entonces eso tendría que pagar este salario. Sí, Ingravable, no lo metas eh, que, eh, que, a los exentos. Que honestamente no creo que el Seguro Social se meta en camisa de once bar ¿Hasta dónde llegamos por una...? Y nada más, ¿cuál fue la pregunta? <risa> ¿Cuál, ¿Cuál era la pregunta? <risa> ¿Cómo llegamos aquí? <risa> ¿Y cómo llegamos, ¿Llegamos aquí? aquí? Otro sí, tema bien, otro bien. tema que íbamos a, a charlar, mis estimados, eran los agapes, ¿no? Esta, esta forma en la cual nos mandaron al régimen simplificado de confianza, las personas físicas. También los mandaron a chiflar a su mouse, ¿no? Y ya ha, ha, ha cambiado tanto en, en la presentación o no presentación de su declaración. Qué relajo eh, con Y bueno, pues al final han hecho un, completamente también una también fiesta una reba, de algo tan sencillo. El problema es que los agapes en general tienen actividades cíclicas algunos hoy se están dando cuenta que están en actividad empresarial jamás se habían dado cuenta de todo este movimiento ni se acercaban a su contador para nada, ¿por qué? porque su parcela porque su ganado lo venden en junio, julio mayo y es cuando empiezan a decir, ah caray ocupo mi contador ya casi voy a empezar a cosechar y revisan su constancia fiscal y ni en reciclo está y empiezan 20 mil preguntas, oye ¿Por qué me mandaron ahí? Oye, ¿Por qué no puedo aplicar las 40 UMAS? Oye, ¿Qué onda con eso de la retención? Y si eso lo comparamos, como te decía, a lo que había en noviembre, diciembre, nada que ver. Nada que ver y hubo mucha transición, muchos movimientos y todavía lo primero, la pregunta básica para todos es, a ver, ¿Estás en alguna sociedad? Porque si estás en una sociedad, olvídate, tú vas a calcular impuestos de una manera terrible y te va a costar sabroso el impuesto. Quieres tener beneficios, salte de la sociedad. No, que estoy apoyando a un amigo, quédate, pero te cuesta tanto de impuesto, porque lo que facturas tú es tanto, y como no tienes deducciones, como estabas acostumbrado a no pedir factura de nada, no tienes deducciones, no tienes facilidades administrativas de comprobación, ¿qué te toca? Tarifa máxima 25, 30, 95%. Entonces, empiezan a evaluar. Y hay gente que dice, hoy, cámbiame a reciclo, hoy 25 de mayo, Dice, caray, ¿qué crees? Dice la ley que una vez elegido una opción no la puedes variar en el ejercicio. La opción era en enero. Esa es una pregunta muy común, ¿eh? ¿Ahorita en mayo me puedo cambiar al reciclo? Cuéntanos tu, tu triste historia, amigo. Cuéntanos. No. Ah, sí, yo tuve una historia de eso. Se, se, se cambia al régimen simplificado de confianza porque le quedaba mejor y al final la institución donde trabaja pues, le dice, ¿sabes qué? No te voy a aceptar que te hayas cambiado al régimen. ¿No? Entonces regresan de actividad empresaria. ¿Y cuál fue ahorita el final? Hombre, no, les di una clase. <risa> <risa> <risa> les, les, les di una clase y, y se resolvió el problema, afortunadamente. Pero fíjate qué chistoso, ¿no? Yo tener que explicarle a la gente de finanzas de la escuela que uso un régimen que era totalmente válido ¿no? y que yo seguía siendo una persona física. Pero es una pregunta muy común. ¿Ahorita, 2022, me puedo cambiar? Si soy persona de física, actividad empresarial, ¿me puedo cambiar el reciclo? El problema es que debiste haber tomado esa decisión. ¿Hace cuánto? Te explico. Hay una persona que en este momento me está diciendo, es agente de seguros, estoy viendo que otros sí se cambiaron. ¿Yo por qué no me cambié, contador? ¿Me conviene o no me conviene? Le digo, primera pregunta, ¿por qué te quieres cambiar? Es que pagan menos. Claro que sí, pagan menos. Pero que tú tienes un chorro de deducciones, metes deducibles hasta lo que no. Tu margen es así. Pues va a ser eso mucho menos que lo que quieres pagar como reciclo. Ahora, en segunda, ¿qué crees? Desde enero, febrero, marzo, abril llevas facturas emitidas. Y hay un campo de la factura que dice régimen. Si desde enero hiciste comprobantes que dicen régimen de actividad empresarial, vas a tener que hablarle a tus clientes y decirles, lo voy a cancelar. ¿Me aceptas la cancelación? Porque te lo voy a cambiar por uno que diga, régimen simplificado de confianza. Lo puedes hacer. Si lo puedes, dale, vamos para adelante, primero de enero. Porque los regímenes no son para cambiarlos a mitad del año. Es todo el año. Entonces, ahí es donde viene el problema práctico. Sí, sí, sí. No que no se pueda, práctico. Por ejemplo, esta persona que llega y me dice, me cambias, perfecto, estás en la sociedad, Ahorita me sacan, bueno, cuando me digas ahorita, me traigas el papel de la sociedad donde te dieron de baja, vendiste tus acciones, presento el aviso a partir del primero de enero. ¿Cuántas facturas ya emitidas? Nada. Perfecto, escenario ideal. ¿Se puede? Sí, pero hay que ver cuántas cosas hay que corregir, porque te estoy diciendo nada más el régimen y las declaraciones y lo que ya pagaste. Son muchas cosas que corregir, ¿se pueden? Sí, pero vas a hacerme trabajar sabroso. Le cobras un honorario, ¿no? Hoy, hoy este tema ¡Feliz ya... 25 de mayo! Bienvenido. <risa> ¡Bienvenidos a la fiesta! Hoy este relajo de quererse cambiar ahorita ¿Fue, por, fue generado por la autoridad en la resolución miscelánea o, o...? Porque eso no, antes ni siquiera sí, por aquí me pasaba, sí. ¿no? Sí, sí, fue por aquí. El 31 la de enero se cerró, nos volvimos calabaza y ya te aguantas hasta el próximo año. ¿Han, ¿Han tenido algún cliente en esta situación? Es decir, que, que de repente les pida brincar de un régimen a otro... Que... ¿Y, de seguro? ¿De seguro? ¿De seguro? y los seguros también tenían bronca, ¿no? Que no aceptaban el reciclo. Ah, exactamente. Ah, es que por el tema de las retenciones, él igual de facturaba igual sabroso y tenía un buen de deducciones que el de papá, que las operaciones. Entonces, pero él, el principal problema es la retención que, que está teniendo, ¿no? Que es el 10%. Entonces, como sus compañeros igual se cambiaron, que es el, el 1.25. Pues entonces, pues sí, es todo eso que supuestamente la devolución, pues ahí nos íbamos a recuperar en pero como no la rechazaron, pues dicen, ¿sabes qué? Pues lo mejor es cambiarnos. Y sí, justo traigo eso como que. Hoy también entró eso, ahorita esa duda. Todo, todo lo que está De poder pasando. se puede, pero. No, y luego las plataformas para que te acepten el cambio, uff. Más en las aseguradoras, ¿no? Que son muy fifís las plataformas, que no te aceptan el cambio, ¿no? Porque alguien me decía, es que no me está aceptando recico porque su sistema no está programado para recibir el CFDI con el de 1 a Al principio sí lo tuvieron, ¿no? hoy en día creo que ya han cambiado. Después de tanto de tiempo, tiempo ya sería. Hay plataformas que son muy cerradas, ahorita que las de Fifi, una un sí. cliente que tenemos, esta empresa dijo, quiero CFDI 4.0 a partir del primero de febrero, me vale. Sí. Y donde no lo tengas, no lo acepta la plataforma, Politico. ya tuvieron que emigrar. No es por la, por la propia limitante del sistema, porque lo configuras nada más a recibir un tipo. Si no tendrías que hacer el sistema abierto para que te diga 33 tres pásale 4, pásale. Como fue programado diferente nada más al 40 cero, te cierran la puerta, ¿no? Que no o, otro caso momento. por ahí. Adelante. En, en mi caso, no sirvo para usar estas cosas. Es, en mi caso, lo que sucedió con mi, mi cliente fue que, esté eh, seguro no podemos decir su nombre no quiso aceptar reciclo. Dijo, no, todos se quedan en activo empresarial y posterior les dijeron, ok, sí te puedes cambiar. Y se les ocurrió que dijeron, ah, como lo puede cambiar, lo hice yo mismo y lo hice a cualquier otra fecha. Y en este año tienen CFDI, activo Empresarial, y a partir de marzo para acá tienen un reciclo. Y el, el punto aquí va a ser de que, a ver qué va a pasar, pero se hizo la consulta con el SAT de manera verbal. Y dijeron, ah, no hay problema, ¿eh? No te preocupes, porque como es a prueba de error, no creo que haya multas por este de error. Sí, el tema es, tranquilos. oye, en el anual, ¿cómo la vas a presentar? Pues, en el anual, ahí va. Uno, eres uno, eres otro, sí. ¿no? La referencia técnica es el sexto del código, ¿no? mi, mi estimado, solo régimen en ¿sí? el ejercicio fiscal, ¿no? Oh, otra cosa, mi estimado Efra, ¿quién te atiende en el chat del SAT, ¿quién te atiende las líneas telefónicas a veces del SAT? ¿todo? Servicio social. No <ríe> tengo idea, ¿no? El becario. Yo tampoco, no pero dice cada locura a veces. que El <ríe> destruyendo Mérida, el futuro. ¿Sí desde Mérida también. Saludos. Saludos, saludos. Ah, saludos, no, no, saludos. Mérida. Gracias. Este, no, no sé quién nos atienda. No. Pues ni yo tampoco, no, pero, no, pero antes. Por la calidad no, con la que atienden, a veces sí uno se pregunta, quién ¿sí? ¿sí? ¿qué? He visto cuando, cuando postean las respuestas de. de, de de lo que se le dan sobre las consultas, bien estas situaciones, ¿no? Yo creo, yo tal vez pueda pasar esto y, y al final de cuentas hay que recordar que estamos manejando leyes, en este caso fiscales, ¿no? Y bien te señala el código fiscal, ¿no? Si tú emites un comprobante en un régimen distinto al cual te encuentras registrado, pues eh, podrá tener una sanción porque estás incumpliendo con los requisitos del CFDI. Por el otro lado, no hay una... No hay regímenes eh, parciales, ¿no? De enero a marzo soy actividad empresarial y luego de abril a diciembre soy reciclo, ¿no? O eres todo el tiempo actividad empresarial o todo el tiempo eres reciclo, pero no puedes optar por, por, por combinar de alguna manera. El problema no es que te quieras cambiar, ya lo compartí aquí, que el problema es toda la tramitología operativa de lo que tienes que modificar para poder hacerlo, ¿no? luego viene la retención, ¿no? Yo, Te yo... retuve del 10%, ahora es el 1.25. No, pues estoy pensando, ¿Sí pensé, qué hago? tan solo en cambiar un CFDI que primero lo tienes que cancelar, luego si lo vas a sustituir y deja, si ya emitió el CFDI con PPD y luego emitió sus complementos de pago, y entonces tienes que ir a la inversa de cada una de las acciones que hayas hecho, ¿no? Ahora dile a mi cliente, ¿sabes qué? Pagaste retenciones de más. A ver cómo le haces, ¿eh? Porque no era 10%, por ah, cierto, es 1.25. Era el 1.25 y era como justo el pago que me hizo el cliente, ¿Por porque el cliente más? me lo hizo con una retención del 10% entonces pues son temas que se van combinando y por eso la, la idea era que desde el inicio del ejercicio se planteara, esto del reciclo ya lo conocíamos desde el 30 de octubre 31 de octubre del año pasado ya lo conocíamos, ya por no, no, no, hacer no, no. algunas... había gente que ya lo conocía desde mucho tiempo antes es más lo vaticinó, <risa> lo dijo lo mencioné Sí, sí, ya vimos las reglas Me, me decimos, Este, eh, Igual, hablando de Agapes, eh, el día de hoy Bueno, ahí sí no no tengo conocimiento sobre esta retención del 4%, no sé a qué se refiere El, okay. di, el día de hoy eh, publican la, la segunda versión de la cuarta modificación de resolución de la miscelánea fiscal Versión anticipada, todavía, versión anticipada y hacen el cambio a la ficha de trámite precisamente de los agapes para efectos de los que opten por la retención del 4% de pues la renta, ahí sí la verdad desconozco quién es, ok te es. explico los agapes tienen bueno vamos a separar en el 2022 cuando hablemos agapes hablamos del artículo 74 y no aparecen las físicas así que vamos a hacerlo como es este año los agapes morales que son los que pueden tener reducciones tienen facilidades administrativas Facilidades de comprobación de que pueden deducir sin factura Y pueden deducir nómina sin que esté asegurado el personal Ok, esa mano de obra eventual Que es los salarios de los trabajadores Yo les pago una cantidad Pero no les puedo pagar lo que a mí se me dé la gana Y hacerlo deducible Si yo les pago 500, 800 por un día, por dos días dice esa autoridad puede deducir hasta este límite ¿Qué requisitos debo de cumplir para deducir? Uno, hacer una lista de raya. Dos, retenerles 4%. Fíjate de lo que estamos hablando. Salarios. Salarios de mano de obra eventual, de personal no asegurado. Hace 15 minutos estamos hablando de PTU. ¿Ellos no les dicen PTU? No. Oye, pero si trabajan más de 60 días, me vale, porque están por facilidades. No están por nómina. Entonces... Alguien viene de redes sociales preguntando, oye, ¿les vamos a retener el 4% de la PTU? Digo, olvídalo, ellos ni siquiera tienen derecho ahí. Ahí se paga salarios de mano de obra eventual, punto. Y nada más agapes, personas morales. Nadie más se mete ahí. Ok, y, y otra pregunta, igual, bueno, eso ya se sale un poquito de agapes, pero ya nos estamos acercando al... Bueno, en esta en esta modificación que salía salió el día de hoy todavía en los transitorios maneja como fecha límite de la convivencia en 3.3 y 4.0 el 30 de junio. Todavía no se no se ve una una prórroga como lo manifestó. Gracias por, por venir, contador. Gracias por venir. Hagamos un aplauso al contador ¿eh? bueno, con sus noticias gracias. horribles. Entonces como sí. como ya como ya pensando que no va a haber prórroga, digamos. Eh, el día de hoy precisamente hablaba yo con unos eh, funcionarios de, de, bueno, lo voy a mencionar, de, de, de, de, bueno, de una empresa que vende cemento, bastante famosa, y, y les preguntaba yo precisamente sobre el complemento de recepción de pagos. Sabemos que el complemento de recepción de pagos ya viene en su versión 2.0, pero esa versión 2.0 solamente es compatible con la versión 4.0 del CFDI. Entonces me preguntaban, oye, ¿y cómo le vamos a hacer? con los FDIs que traigo a crédito PPD, póngale hasta junio, y te las van pagando en julio, que ya es obligatorio 4.0, y solamente tenemos recepción de pago 2.0. Le digo, pues, no sé, le iba al rato pregunto, ¿no? <risa> <risa> hasta ahorita hay que, que, que yo sepa, la autoridad no se ha pronunciado en ese sentido de no ¿de qué va a pasar. ¿Sabes por qué no se ha pronunciado? Porque no lo ha hecho. No sí, lo ha hecho. En el momento que empecemos a hacerlos y se vea que no se puede, el, el, el problema es que es prueba y error Prueba y error Y entonces cuando se encuentren con el error Van a decir, oye, detén tantito eso Dales otra prórroga ¿no? Para evitar Que pase Hasta que solucionemos Esa ambigüedad de, de, del 3.3 Con sí, La el, el, compatibilidad el, más que sí. nada de, de, de, de las versiones, ¿no? Porque el complemento 2 ya no ya no lo voy a poder hacer Con un CFD 3.3 Como tal como lo mencionamos la, la vez pasada, en, en, igual en el programa, desde el punto de vista tal vez de algunos es que pasen la versión 4.0 tal vez hasta diciembre o igual y en enero, ¿no? 2020. De hecho, a, ampliaron en esta, si se publica esta modificación, ampliaron la facilidad para recicos, personas físicas, facturar con contraseña hasta el 31 de diciembre. Entonces, pues ya se ve por ahí por lo menos a los recicos que ya tienen hasta... El primero de enero del 2023 para la cuestión de certificado de sello digital, como lo establece el código, pero pues a los demás todavía nos dijeron hasta el 30 de junio, todavía en esta en esta modificación. Ya reserva de que se, se prevé otro plazo, ¿no? Ahorita lo que estamos oyendo es que algunas de las declaraciones inmediatamente le agregan el apellido por apoyo a la economía y contra la inflación. Hay prórroga para carta cartaporte carta. en apoyo a la economía y para reducir la inflación. No dudo ni tantito que de pronto salga la prórroga de CFDI 4 y le agreguen eso en apoyo a la economía. La inflación. Y a la inflación Entonces, va a pasar pero, bueno. pero para allá van o sea finalmente le, le quieren mostrar al pueblo que ellos son benevolentes buena onda que no los contadores somos que no saben de esas cosas y buena onda nos van a dar chance de que se amplíen los plazos cuando en realidad los que estamos a pie vemos que esto es un desbarajuste y así como ese problema que traes hay demasiados hay demasiados por qué porque resulta yo no sé quién trae esa idea que ya no debo yo emitir un CFD, un recibo de pago, si hago un CFDI 4.0. Literal, a mí me dijo una empresa, hazme la PPD y no me haga recibo de pago. ¿Por qué no? Es que en esa versión ya no se necesita. Ya caray, o sea, hay tantos chismecitos por aquí, por allá. <risa> TikTok. TikToks. Entonces, hasta ese punto estamos llegando en la desinformación, que no dudaría que la prórroga que estamos hablando de CFDI 4 se vaya si no hasta diciembre, sigamos pateando el balón hasta el otro año. Pues sí, algo que hablas ahorita, complemento carta cartaporte también para los eh, agapes, ¿no? Eso es lo que no entiendo, o sea, realmente suena tan bonito que yo me pregunto, ¿a quién beneficia? A los agapes que transportan sus productos. Señores, yo llevo a más de 50 agapes, ninguno transporta sus productos. Contratan a una empresa transportista. Entonces, ¿para quién es el beneficio? Si ellos los exentan de lo que no hacen. Ya, ya quisiera ver un agape, a lo mejor con un trailer, ¿no? un torto, ¿no? Este, pues sería un poco complicado. ¿no? Sí, pero sonó muy bonito que los exentaran. De hecho, salió un publicado ahí del SAR, comunicado oficial, se exenta de carta a puerta a los agapes. ¿Y cuándo estaban obligados? Sí, cuando tienen un transporte, ¿no? no en el... la los... Práctica. Exacto. Exacto, en la práctica. Y te hablo de productos chicos, medianos o grandes. Generalmente, el interesado va a y desgrana, va cosecha, va corta, y en sus vehículos, el que lo compra, es el que se lo lleva, no el dueño de la parcela, no el agape. Claro. Me decimos, ¿cómo vamos a rifar esa belleza de artesanal de botella? Deja, deja que el, el contador, el zar del aguacate, nos modele el obsequio que, el que obsequio nos que que quiere. A... Pero mejor las muchachas, yo ¿no que... Señores, <risa> lo que representa, ¿No? Ah, mira, en realidad, pues, se trata de traer algo bonito para todos los ah, asistentes. Ah, que sientes el trabajo sucio, ching, Que tiene OnlyFans, ¿No? ¿La? Es... Pero no la vayas a, ¡Oh! no a destapar. Seguridad. Después de que este pequeño incidente, se trata de una botella de Charanda, Charanda que es bebida tradicional del estado de Michoacán, de la región, y como ustedes saben, uno de los bailes más tradicionales en Michoacán es la danza de los viejitos. Por eso se paró. él. El... Por... por eso le pedí a Pepe. Que... No es viejito, es eterno, no es, lo, es eterno. lo mismo. Entonces por eso la vestimenta que trae la botella es la vestimenta que utilizan para hacer la danza de los viejitos. Entonces, en, precisamente para hacerlo, no solamente una bebida alcohólica, sino algo, una bebida artesanal con todo y su vestimenta, pues por eso trajimos ese en particular. A ver, Toño, ¿qué se te ocurre? Una, una pregunta, una mecánica, ¿qué se hace? Pues me, gust me gustaría una, una pregunta, aunque esa sí se las dejaría a ustedes. Debiste haber traído el speech tú. No, pues el regalo. No dijo la tarea, tiempo. la pregunta la tenías que haber hecho tú. Por eso es el astro, anda Exacto. en la luna. Exacto. Anda en la turna. Exacto. ¿Qué se les ocurre de pregunta? Saber algo que algo interesante, pero yo sé que debe de ser algo difícil, porque muchos de, como todos nuestros contadores que están aquí presentes, son paradigmáticos preparados. Tenemos que ponerles algo complicado. A mí no me veas. <risa> Me estoy me estimado, Martín. ¿Estás esperando Martín? Que, adelante, la liga, Martín. que yo adelante. diga la pregunta? Es que estás en medio. Adelante, Martín, adelante. Efra. ¿Qué, de... ¿Qué se les ocurre? Si alguien quiere ser el villano, ¿verdad? Nadie quiere ser el villano. Yo, yo diría mejor que el que no conteste la pregunta, un shot. Y a, y a ver cómo salimos de aquí. O aprendemos, o aprendemos cosas o aprendemos a beber. Vamos a poner algo sencillo. Una pregunta sencillita. Yo también participo. <risa> <risa> sí, Erwin el, el también participa. Sí, ah, él ve todos los programas, ese es el problema. Ve las grabaciones. Va una pregunta sencilla para no ponerla tan complicada. ¿Cuándo es el aniversario de census? Mejor dicho, de Rompiendo Paradigmas, ¿cuándo es el aniversario y en qué aniversario vamos? Va a la combinación sí, de la pregunta. Google. Sí, consultar Google. Sí, dejen, de... los, dejen los teléfonos. No, por favor, ahí los que están en línea viéndonos en Facebook, no vayan a decir la respuesta. No. Es para ustedes los que están presenciales. ¿Cuándo cumplimos año como programa de Rompiendo Paradigmas? ¿Y en qué año vamos? ¿Qué aniversario será el que vamos a cumplir? Levanten la mano, levanten la mano. ¿Todos preguntas equivocadas para el shot? Ah, no. El tir. No, no. A ver. ¿Mes? No, ya está aquí, ¿no? Ya está aquí. no importa acto, no, pero el, el mes? mes el mes. mes. Mes y qué año vamos a ver? Ni yo me la sé. Me lleva. A mí me invitaron después, yo llegué desde de, para levantar temporada. para levantar el rating. Sí, sí, sí. A ver quién le va a dar ahí. Sí, porque Janet. en los inicios comenzamos Toño y su servidor. Y como no subíamos el rating, invitamos a Pepe, a, a Efra y a, ya, y a Janet es, es seguidora de, de Martín, entonces... Pues, ¿Ah, tiene la respuesta? Janet, adelante. Sin no me falle. falle, suéltela a ver. No me falle, no Mira, me falle. De un shot no te salvas, o sea, ¿cuál es el problema? <risa> Tienes cara de shotero. <risa> no, yo digo que abril de 2020. Abril, abril 2020. 2020. Es que hace rato lo comentó cerca, el maestro, ¿eh? Pero no. cerca, cerca, pero no. Cerca, pero no. Sí, fue por sí, de comentó la que algo de la pandemia, Esco. que la, la ideota se le ocurrió. Pues por eso dije marzo 2020. Porque es Entonces acá de la el chotero dijo que abril. ¿Cuándo? ¿Qué? Este, inicios de la pandemia, o sea, en, por abril más o menos de 2020, ¿no? Cerca, abril, pero no. Cerca, <risa> pero no. <risa> abril 2020. <Y> Rechaza. ¡Ja, <risa> <risa> ¿Pase por su liquidación, por favor? Pase por su shot de tequila. Le pasan la nota de la pizza, por favor. ¿Quién más dice por ahí? Por default, ya dijo abril que no. No, no puede ser marzo, porque la... Pero levanten la, pandemia la mano para... para inició en, a finales de marzo. Mayo 2020. No. ¿Mayo 2020? No. No fue en mayo. Una espantosa. X. X. Ya está facilita Sí, sí, ya. Si no fuera El fin, que levante no la mano primero mayo. y diga cuándo. Levante la mano. No. Segundo año. No. no, una no espantosa X. Sí, levante para hacer la X. ¿Qué pasó, amiguita? No. ¿Cuál? Junio 2020. Junio 2020. ¿Cuál fue la pregunta? <risa> ¿Cuándo fue el, el, el, la inauguración de.? Bueno, rompiendo paradigma. ¿Cuál fue la pregunta? Sí, ajá, ¿Cuándo cumplimos es? años y en qué aniversario vamos? ¿Estás frío? Tienes cinco segundos para contestar. 2020? Cuatro. Ah, dos años. Dos años. Que... Bueno, año, año y cacheta. Ya, denle su regalo ya. Sí, por favor. Sí. En Desde junio calle. de 2022 cumplimos dos años con este proyecto que iniciamos Rompiendo Paradigmas, así que un aplauso para el ganador. Se llevó al viejito. Beso, beso, beso, beso. Ah, recuerda que te lo llevas puesto, ¿eh? Contenta. <risa> <risa> no con las reglas que usted indica. Así ah, por suerte. ¿Cuál es la pregunta? Oh, tiene le razón. que pensar, entender la pregunta y luego. contestar Por eso le daba miedo, ¿no? A ver qué te pregunté. ¿Qué te preguntó, Él preguntó Me, me recordaste me... a alguien de los miedos Ah no, perdón. Este sigamos <ríe> con el programa. No, felicidades. Este le compartes a la. ¿Eh? ¿Eh? Oye, Son bloqueadores, en serio. Bloqueen el hotel. Bloquean el hotel, sí, ahorita van a empezar. Allá ni el sol pasa porque también lo bloquean. No, pero muy bella ciudad, eh. gracias a Dios, estuve el, el lunes por allá, a, ver a mi estimado Carlos. Fe Felicidades entonces. Yo no bravo, bravo. Bravo. bravo. ¿Eh? Yo bueno, pues le, da, le, le, le cortamos allá a las personas que están en línea. Muchas gracias por habernos acompañado, que no quisieron venir al presencial. Nos quedamos aquí con la gente presencial para pues, hacer una mena, una amena charla, una amena eh, plática. Ya después el karaoke, mi estimado Enrique se va a aventar. Ya, una, yo, yo también traigo bolas, ¿no? preparado eh, mi Aquí trae, trae también. preparado también su repertorio, entonces vamos a ver qué sale, qué sale de, de aquí. Hay, hay algunos termos que, bueno, pues ya se los ganarán las personas que pasen y, y, y que nos canten, sí, que nos deleiten. Pues bueno, a todas las personas que están en línea, muchas gracias por habernos acompañado en Facebook Live a esta transmisión de Rompiendo Paradigmas de forma... Live eh, en vivo. <risa> esta, forma, esta forma nueva, pues, de estar con ustedes. Muchas gracias por haber estado con... ¿Cómo es? A ver. Live, <risa> okay. Es un chiste ¿Tenido? local muy ya, ya Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y ven, pues, para irnos despidiendo, misima con los que están en línea, por favor. Pues, un gustazo, como siempre. Gracias por acompañarnos. Gracias por desvelarse este ratito con nosotros. Y pues, a seguir rompiendo paradigmas. Todavía hay muchos, todavía hay muchos que romper. Y pues, muchísimas gracias y felicidades a todos y cada uno de ustedes. Quique, por favor. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron en línea. Se perdieron los eventos que vamos a tener en vivo. Vamos a tener por aquí un evento de solo para mujeres de parte del equipo de Rompiendo Paradigmas. Ah, no, no, no era parte también. Bueno, pues venía preparado. <risa> bueno, gracias por acompañarnos. Sigan escuchando <risa> el, privado. el privado. Sigan escuchando y viéndonos los miércoles. Recuerden que es un programa totalmente en vivo, así que. Siempre buscamos la manera de enseñar, de aprender, siempre con este punto de vista educativo, pero también divertido. Mi estimado Pepe Soto. Gracias, mis estimados amigos de Rompiendo Paradigmas, un cordial saludo. Y sobre todo felicidades a ustedes que hacen que los negocios florezcan. Feliz Día del Contador. Mi estimado Martín. Felicidades, espero que hayan pasado muy contentos este Día del Contador, que gracias a los que están presentes, que nos acompañen, gracias a los que a distancia nos siguen todos los miércoles, recuerda, estamos miércoles, ahorita fue excepción para estar presentes, pero son miércoles 9 de la noche, y te invito nada más, ¿puedo hacer comercial? Sí, sí, sí. sí, sí. Ok, el próximo viernes me toca ver del Diplomado de Constructoras la parte de Normas de Información Financiera, te voy a decir por qué los FDIs ahí valen gorro, no se registran. Cómo podemos hacer el registro contable de una forma muy diferente como el mismo negocio lo ve. Complementando lo que ya vio Pepe del Ciroc, complementando lo que ya vio Enrique sobre el aspecto fiscal, vamos a cerrar 27, vamos a ver una primera parte sobre el aspecto contable en las constructoras. Cerramos 2 de junio y luego vienen nuevos proyectos, así que no olvides. En Familia Census tenemos para ti... Un buen aprendizaje y qué mejor que divirtiéndonos entre amigos, ¿no? Pues bien, mis estimados amigos que nos ven en las redes sociales, también Efraín, eh, vas a tener el de defensa fiscal próximamente aquí en Census Capacitación. Bueno, pues pueden mandar un mensajito y ponerse al día de qué cursos nuevos vamos a tener en esta casa capacitadora. Y bueno, pues nos quedamos con toda la gente que está aquí el día de hoy. Muchas gracias por haber asistido. Bueno, por asistir, mejor dicho, nos despedimos de las redes sociales. Y bueno, ¿cómo dices? Estamos, ¿qué? Estamos, a... eh, Ay, en vivo. nos vemos a la próxima gracias a la... nos quedamos aquí para qué no vienen hasta la próxima